Corderito, Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va donde sea que va, el cordero también irá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 pero pacientemente pacientemente pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció cinco ranas moteadas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 Porque no somos como esa ave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 Pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc el ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc papas, 3 papas, 4 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1 2 3 4 5 6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 si sí, se sí, deja de esconderse a tomar el té Mi que encuentra tarta y bollos mi quien encuentra tarta y bollos mi quien encuentra tarta y bollos a tomar el té avisa que el hervidor avisa que el hervidor.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 Papá te quiero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 No corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder Esta noche Brilla Sobre Nosotros Por favor Que esta sea Nuestra noche Quien yo amo Estará Camina, no corras, por favor Brilla y trae la luna Hacia el otro lado Estrella, brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche